¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario de Carabobo ¿Qué va a que ¿Y cómo vas a hacer tú si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario valiente, está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez?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 Ah, oye. Yo, miren, aquí está en juego el 7 de octubre para el canal. ¿Eh? ¿Están oyendo allá? Aquí no se trata de la cara o de Ameliach Yo he dicho Ameliach para la gobernación de Carabobo y lo repito, para mí el candidato con el que vamos a ganar la gobernación de Carabobo se llama Francisco Ameliat y tiene todo mi apoyo, todo mi apoyo. Ahora, ahora para los que están gritando por allá la Cava, que es el alcalde de Puerto Cabello, todo mi respeto para el señor alcalde, es el jefe del comando de campaña, pero yo creo que es Francisco Ameliá el candidato ideal para la gobernación. Bueno, ahora, ustedes, ustedes verán, pues, ustedes verán, pero por encima de eso está Chávez el 7 de octubre para la presidencia de Venezuela. Ahí nos jugamos la vida.